siglas en inglés o FAT, adscrita al departamento del tesoro, habrían congelado cuentas de millonarias embargados bienes y colocado una, y colocar eh, lo colocaron en una lista negra. Tenemos la imagen, señor director, ahí, del tesoro de los Estados Unidos, quien eh, aparte de colocar en una lista negra a supuestamente a funcionarios actuales eh, del gobierno de Nalino Medina, a quien acusa de cometer innumerables actos eh, de corrupción durante las funciones públicas. Eh, así que nosotros, de verdad, que eh, llama poderosamente a la atención eh, eh, esta información que está circulando en los medios. Eh, ojalá que den una explicación a estos funcionarios porque se trata de, eh, eh, según la información que tenemos, de más de 3 mil millones de dólares. Hay que decir que los nombres de dichos funcionarios aún no han sido revelados, pero es inter interesante recordar la tensión existente en los últimos años, se pudiese decir, entre el gobierno de Danilo Medina y en los Estados Unidos, en el caso de Mike Pompeo, que es quien va a estar presente sí, aquí, eh, el secretario eh, de Estado... O sea, una tensión que no se puede olvidar. Recordemos que Estados Unidos estaba rotundamente negada a una reforma constitucional, que era lo que en un momento se presumía, e igualmente a la reelección del actual mandatario Danilo Medina. O sea, que son datos interesantes que hay que recordar en este momento cuando se produce este tipo de accionar. Bueno, de decir eh, Veloz, que esta lista Ajá. negra eh, ese, eh, tiene su base en lo que es la ley Ping. La ley Quimpín mm. Se vino a conocer aquí en la República Dominicana por el caso de César Emilio Peralta, César el abusador, que fue incluido eh, en esa lista negra eh, sobre la ley Kimping. ¿Qué dice esta ley? Esta ley precisamente se, se llevó a cabo en los Estados Unidos para combatir el lavado de activos, no solamente en, la, en Estados Unidos, sino a nivel internacional, que dentro de los acápites de esa ley prohíbe eminentemente de que empresarios estadounidenses hagan negocios con, eh, con las personas que están bajo esa lista negra, me explico por ejemplo César Emilio Peralta, César Abusador eh, tenía según eh, las investigaciones negocios en los Estados Unidos y hacía negocio en bancos de Estados Unidos a través de, de prestanombre o terrateniente, como se le conoce ya hoy en día, nada que tenga que ver con César abusador, en un futuro, hasta que no lo saquen de esa lista, no puede hacer negocio. Entonces, estos políticos, que supuestamente el Tesoro de los Estados Unidos lo ha incluido en esta lista, tienen congelados bienes y cuentas que entre todo sobrepasan los 3 mil millones de dólares. Estas personas que están incluidas en esta lista no van a poder, no pueden, ningún empresario, ningún banco estadounidense, hacer negocio con esta persona. Esto es muy delicado y como tú dices, eh, Estados Unidos eh, que siempre da, eh, como yo digo, su editorial, su voz editorial, ya había dicho que no quería el gobierno del PLD ni de Danilo Medina, o sea, in, indirecta o directamente, y para muestra un botón. mira dónde está el, el, el secretario de Estado, eh, Mike Pompeo. Eh, eh, sí. aquí eh, viene para el cambio de posesión en medio de una pandemia donde la gente mejor se está, como decimos en buen silla, cibaeño, reculando para atrás. O sea, no todo el mundo está eh, asistiendo a actividades eh, sociales y mucho menos de esta magnitud. De hecho, el mismo presidente de la sí. República, Danilo Medina, no va a estar por el tema de distanciamiento social. Sin embargo, eh, Mike Pompeyo, Pompeyo, eh, Pompeo, Pompeo. Pompeo. Pompeo, viene de Estados Unidos a estar eh, en la toma de posesión son cosas como que uno no entiende, pero eh, vamos a ver, esto da un contraste conjuntamente eh, veloz con quién será el procurador o procuradora de la república, porque estos casos, si Estados Unidos le da un seguimiento y le tiene cuenta, entre comillas, cuentas y, eh, y bienes congelados, actuales eh, ministros y gente que tiene que ver con el gobierno de Danilo, pues el, el, el, el procurador general o procuradora general tiene que investigar el porqué. Y el... Estados Unidos está interesado en que los corruptos políticos paguen Sí, o sea, porque es, es, menos... que, es que, óyeme, yo mismo como dominicano también, porque eso sería sí, un sí, mensaje sí, directo pero... a las actuales autoridades que se instalan a partir sí. del próximo domingo, donde esas autoridades no pueden inventar porque, óyeme, si no hay una, un, un régimen de consecuencia, principalmente con la corrupción, pues esto va, vamos a seguir igualito. Porque, ¿qué, ¿qué es lo que van a hacer los políticos que entran a partir del 16, de este 16? Ah, oh, mente a nada. Mira ese, se llevó 3 mil millones de pesos okay. y nada, mira cómo está viviendo. No, el que hizo lo mal hecho en, el, en este actual gobierno debe de pagar. Debe de pagar y debe de servir, servir de ejemplo a las próximas autoridades que arrancan el 16 de agosto. No podemos estar con este borro en cuenta nueve y que no, ya yo soy millonario y que me importa a mí, no. Este es un año, este un año 2020, totalmente atípico, un año de muchas cosas que no estábamos acostumbrados a verlas. Entonces, parte de ello debe de ser del que, que metió la pata que la pague, que se le quite lo más mínimo porque no es de que, que vengan de que cinco años o diez años de casa, yo nunca he estado de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con que se le quite hasta, hasta el último centavo que se haya robado del la radio público porque también, yo te voy a decir la verdad si yo tengo tres mil millones y hago 10 años preso, presos cualquiera hace ese intercambio y tú dirías, no, son diez años de tu libertad, ajá y en 10 años tú trabajando te vas a topar con 3 mil millones de pesos. Pues yo me hago 10 años preso. Ay, eso ay, es un ladrón, sí, un ladrón. Sí, si sí es, que te reducen la condena también. ¿Eh? Que te reducen la condena por buena conducta, por sí, no. apelación eh, eh, Yo siempre he dicho, procesos. yo siempre he dicho, que eso de, que de, de, de caer preso y dejarle sus bienes, yo no estoy de acuerdo. Porque entonces, eso también es un mensaje erra, errado que le damos a la juventud. Ah, ok liga 10 años preso y te va a quedar con 3 mil millones de pesos yo te digo mi verdad yo cojo 3, 10 años preso si me regalan 3 mil millones porque 10 años van a pasar como quiera y tú en la cárcel lo pasas tranquilo haciendo ejercicio y ahora una cárcel nueva que van a hacer y a los 10 años di, trabajando quién se va a topar con él y va a decir no porque tú te vas a perder nada no, no, yo no, me pierdo 10 mente. años de mi no. vida entonces ese mensaje que no me lo meto perdón, ese mensaje, que no lo den, ese mensaje, de que así, eh, preso por corrupción, ajá, y esos millones que tienen en, en Estados Unidos, en la, en, que, que yo nada más lo he escuchado en película, en, en, en Paraísos Fiscales, en Panamá, eh, uh -huh. en, en Islas Caimanes, eso nada más en películas yo lo he escuchado, pero aquí hay dominicanos que tienen cuentas en bancos suizos, sí. En, en, en sí. la isla Caimán, así es, y en banco y en sitios, que tú dices, vaca acá y, y, y por eso yo nada más lo escuchaba en películas, pero aquí hay dominicanos que tienen cuenta eh, muy lucrativa en dólares y en euros. Y en euros. euros en Europa sí. hay gente, dominicanos, funcionarios que tienen cuenta en euros. Entonces, a mí que no me van con eso, ya lo saben. Eh, Veloz, hoy pero ven acá, pero aquí no están trabajando, porque tenemos a, a Luis Reynoso, nos honra con su presencia, yo veo que no hay nada. Y es que Luis, ¿a qué vino Luis entonces? ¿Eh? No, pues yo no te entendí, Luis. Pues, <risa> pero hace rato tú te viste ya, ¿por qué iba a entrar cosa? Es tú? la costumbre, porque él siempre viene bien. Mira, es eh, la eh, eh, vamos a pasar en lo que Luis se acomoda. Esta imagen, dice una que una imagen, vale más que mil palabras, veloz. Y es eh, sumamente hasta conmovedor ver cómo Brasil llega a la cifra de cien mil muertes. Y, y, y agarra y hizo una iluminación y dice luto 100.000 mil. O sea, esto es como un tributo a esta persona, señor director, si tenemos las imágenes ahí, eh, eh, de, de, de, de verdad que a mí en lo personal me, me, dio, me dio duro estas imágenes, eh, donde eh, Brasil recuerda la muerte de 10 mil personas por este este virus fatal, el COVID-19. Eh, si el señor director eh, la tiene, para que ustedes vean, eh, ahí está, miren. Eh, la noche de este martes, o sea, eh, ayer, el gobierno de Brasil realizó una proyección eh, de la luz en el, en, en el edificio del Congreso Nacional de Brasilia, en honor y en conmemoración a las 100.000 víctimas fatales que ha dejado la pandemia del COVID-19. Hasta ahora Brasil tiene más de 3 millones, oigan esto, 3.109.000 casos positivos confirmados de coronavirus y más de 103.026 personas muertas al caso, a causa del coronavirus. Oigan esto, seguido de México, México es el segundo país con mayor cantidad de personas infectadas, con más de 50 millones eh, de personas infectadas. ¿Eh? Sí, Casi medio millón tiene México igualmente. No, recuperado, espérate, yo tengo una estadística, yo tengo una estadística de, de, de, de la imagen de lutos, de luto de mil personas fallecidas. Recuperado a mí no me importa, las cifras, no, a mí las cifras recuperado, eso me va y viene. A mí lo que me preocupa, mil personas, más de mil personas fallecidas, ¿eh? Y más de 3 millones, oye, más de 3 millones. Ofic sí, porque a eso hay que sumarle un 20, un 30% de personas no oficial. Y, y estamos hablando Correcto. de más de 3 millones de casos. Oh, eso no es paje coco, eso no es paje coco. En México, perdón, que ahorita dije eh, 50 millones, 50 mil personas fallecidas en México. 50 mil personas fallecidas en México. Segundo país y República Dominicana estamos dentro de, vamos, vamos feos nosotros dentro del copo, y la gente sí. sigue con el relajo.